Hola, soy Sofía y soy de cuarto y el poema es El romance de la doncella guerrera y, es, pues, eh, y el poema es Anónimo. A un capitán sevillano siete hijas le dio Dios y tuvo a la ma mala suerte que ninguna fue varón. Un diana más pequeña le cayó la inclinación de la... ...de que se fuera la guerra... vestida de varón... ...hijo, no vayas... ...no vayas... ...que te van a conocer... ...llevas el, palo, el pelo muy largo... ...y dirán que eres mujer... ...padre... ...si lo llevo largo... ...padre... ...córtame usted... ...que con el pelo cortado... ...un varón pareceré... ...siete años en la guerra... ...y nadie la conoció... ...un día... Al subir al caballo, la espada le cayó y a vez de decir, maldito, dijo, maldita sea yo. El rey que, era, que le estaba oyendo al palacio le llevó. Arreglaron los papeles y con el, ella se cay, casó. Aquí se acaba la historia de la niña y el varón. El, Hola, llámame David Rivas Álvarez, evo voy en no curso de cuarto. Hoy sea, quería recitaros o poema En el reino del revés, de María Elena Walsh. En el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y huela el pez, que los gatos nacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un pies. Van montados al palacio al palacio del Marqués, en caballos de ajedrez. vamos a ver cómo es el reino del revés.